El Frente Amplio de Lucha Popular, Falco, considera que aunque las demandas son justas, se debe agotar un proceso de lucha para llamar a un movimiento huelgario. Asegura que no son parte de esta convocatoria hecha por el colectivo de organizaciones. Que aquí hay razones de sobra para protestar, que hay razones de sobra pues para, para un proceso de lucha de manera ascendente porque los barrios, los sectores, el pueblo está olvidado por las actuales autoridades. Que la gente vea su esperanza. Ahora, nosotros entendemos que verdaderamente se debe iniciar un proceso de, de lucha, de convocatoria a los sectores, eh, llámese comerciantes, transportes, pueblo en sentido de general, para que expresen su opinión eh, verdaderamente en todo esto, porque la, la escalera no puede subirse de un solo tiro, o sea, un solo escalón, sino que hay que ir de manera escaronada. Eh, Escuchando el sentido de las comunidades, haciendo actividades en esa propia comunidad, de encuentros, zonales, para entonces llamar a lo que es un, un. Joel Martínez, también dirigente del Falco, estableció que continuarán su proceso de lucha y sus organizaciones estarán estableciendo su propio plan de cara a las reivindicaciones exigidas en San Francisco de Macorís. Somos parte de ese llamado que han hecho eh, los amigos del colectivo. Nosotros como organización hemos tenido un plan de lucha definido mediante una asamblea tratando de concientizar a que la población se sume a todos los procesos de lucha de manera cívica, pacífica para eh, buscar, llamar la atención de las autoridades para que se le busque solución. Sin duda alguna en San Francisco Macorís existen muchos problemas pero para iniciar un proceso Debemos nosotros de comenzar a hacer visita a los sectores populares, a hacer visitas al sector comercial, a consultar con la base, con el pueblo que somos los que estamos en estos momento padeciendo la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.